Roma. Sí, porque esto es así. A ver. Eh, los últimos días, a partir de la separación hace tres semanas de Roger King, que nosotros abrimos este, este espacio hablando de esa separación, empezaron a circular cualquier cantidad de nombres que ten, están vinculados con la vida sentimental, azarosa vida sentimental de la China suave. Y edades. Azaroso. Y edades. Y vamos a desembocar con un nombre que es el de Rodo. Lamboglia, Rodo Lamboglia lo mencionó Janina ayer en LAM, eh, diciendo que es la nueva pareja o ¿Tenemos la nueva la foto? persona. quiero ver si lo conozco, a ver si suena de nombre. Que estaría ah, con, con la Gina Suárez. Es un señor productor. Y la China Suárez, cansada de que le indilguen romance o cuanto señor soltero anda por ahí, uh -huh. tomó la determinación de utilizar las redes sociales. Mira, pero primero escuchamos qué decía Yanina. Vamos a escuchar a Yanina y podemos contar qué pasa con la China Suárez. A ver. A ver. Podemos decir, no, no le quiero poner título, pero el nuevo amor de la China Suárez. ¿Es nuevo? ¿Puedo decirlo mm, a mi forma? A ver. El nuevo Garche. ¿Tiene 60? Bueno. No tiene, tiene 46, 50, 46. años. ¿46? Es super ah, hermoso, un hermoso. Es argentino, ah, bueno. vive en Miami, se llama Rodo Lombaglia. Rodo Mega Lombaglia. Mega. A... Tiene dos productoras. Es la persona dueña de la productora Burke, que <risa> ¿Este es Rodo? Este, es nada, Rodo? este es Rodo. Él ahora está en Madrid. Él vive en Miami, en Key Kane, tiene un departamento... Una cuestión de respeto. No voy a decir todavía el valor. Tengo hasta las fotos del living, el baño, Pero la mucha cama. plata tiene. Mucha plata. El departamento más barato en esa torre sale 2.900.000 ah, dólares. No en más... esta película 30. que ella hizo en octubre, no, en octubre no, antes, en junio julio, que grabó con Furriel el año pasado, que todavía sí. no estrenó, ahí lo habría conocido. Ah. Se conocieron, el productor de la película, y es la persona que lo llevó a Qatar, a hacer el especial de la China Qatar, que no sé para qué sirvió. casi oh, sí. todo lo ponen en Star Plus habrían empezado a garchar en octubre cuando eh, fueron bueno. a Qatar pero no estaba con Roger estaba de novia con Roger y el Él auto habla de ella como una mujer libre y por esto la dejó Roger Empiezan, pero fue una cosita de Chach. Qatar. Lo no, que no, pasa en Qatar queda en Qatar. Mm, Después uh -huh. de Qatar ella hace otro viaje relámpago en un momento a Montevideo, que no tengo la fecha, se vuelven a ver. Uh -huh. Y de ahí sale el rumor. Uh -huh. ya, okay. Ella lo ve ahí en Montevideo. Cuando vuelve a Buenos Aires, en el verano, Rullar se entera. Lo negó, lo negó, lo negó. Encontró, parece que las pruebas. Y ahí Rullar la deja. Mi fuente me dice, él se muere si sale esto a la luz. Bueno. Quiero aclarar que no viene del entorno de la China, viene de él. Bueno. Mucha data de Yanina. Mucha data. Mucha data, mucha precisión, muchas cosas sí, mucha muy precisa en cuanto a lugar. Hay que decir una cosa, da la casualidad que la China también hasta, por lo hace unas horas, estaba en Miami, porque fue por una cuestión de trabajo y después se está bajando a Brasil también por cuestiones laborales. Y, pero la China, ya cansada, según ella, de que Lendil en cuanto a romance han dado vuelta por el medio. A, este, utilizó sus redes sociales inclusive Nunca. subiendo audios de este señor de rodo donde entre otras cosas dice me están endilgando un romance con vos, me estás espantando a la gente que me interesa dice Rodó en eso, pero no, bueno tenemos, say, te tenemos un antecedente la China es normalmente muy negadora de todo claro, y después sigue claro. confirmándose las cosas, ¿no? Claro, claro, la claro, claro, ya, ya le pasó de haber negado algo y vi por eso te digo qué. este ¿Te el señor que... es el que dijo Coppola que yo no, no. no, Coppola yo hablé con Guillermo Bueno, bueno, no entiendo nada, ¿qué pasó con Coppola? no a ver, eh, el lunes, en ¿no? Intrusos, oh, sí. que ese día condujo Marcela Tauro, sí. Marcela contó, estando invitado Guillermo Coppola, que además son compañeros en la misma radio, sí. de que a ella se le había acercado un señor en un bar y le había contado el romance de del Tachina Soles con un señor grande de 60 años. Sub-60. Sub-60. tan grande. Coppola <ríe> asintió asintió esta historia. La China se comunica con Coppola totalmente desquiciada, diciéndole cómo vos vas a avalar algo que es una mentira, que yo... Y Coppola terminó admitiendo, mira, no podía desautorizar a la conductora. Le seguí el yo fuego, lo que sí lo te acuerdo, digo que yo estaba pésima. en ese momento cuando el señor sí. se le acercó y le contó esto a Marcela. Claro, claro. Vale. O sea, este es lo digo de que alguien vino a hacer un chisme. ¿Pero Exacto. por qué a Coppola? ¿Por qué lo encara a Coppola y no a Marcela? Porque con Marcela ya hubo rispideces ah, hace bueno. tiempo. Se cruzaron mal. A propósito de esto así de vuelta que hace la China, que sí, que no, que mañana. Y después yo quiero hablar, con mí lo que sí. me, A mí sí. lo no me parece muy raro es que ya tire tanta info, sabiendo que otro lado la va. Sí, fue muy precisa. La, la conjugación de los verbos ¿Sí? Sí. ¿Quién me ha pues inventado? Y además, bueno, a ver, dijo, habrían empezado la... a... Se entendió, <risa> ¿Te entendió ah. que habían empezado a hacer a veces, sí, que sí. habrían empezado a hacer no, en octubre además, perdón, el dato menor, no menor no es menor, es que en ese momento estaba con Ruller Kines bueno, Eso no. es lo que... ¿Cuándo yo yo le regalé el auto? el relato un poco me perdí porque lo que dice Janina es, no fue un tercero en discordia, no la separación se da después, Hace las cuentas. pero sí le fue infiel con él, le habría sido infiel. Claro, y es lo que dice después Janina, que uno de los motivos por los cuales Richard King la deja es porque se entera del episodio. ¿Con el señor Rodo? Con el señor Rodo. ¿El es el de la foto, perdón, sí, el de la foto sí. que está ahí sí. es el famoso Rodo. Sí. ¿A ah, qué que se dedica el señor? ¿Por ¿qué? Ah, producto, se parece a Ricky, ¿Sarcan? A a él veía cara, Ricky Sarkand. <ríe> le, ve, le veía cara conocida, pero no es Ricky ni <ríe> Le manda un <ríe> beso, pero tiene un aire. Bien. ¿Qué dijo la China? ¿Qué dijo utilizó la China? sus redes. La hizo el descargo y empezó medio con ironía. Bueno, yo tengo, no tengo un ¿Lo un tenemos novio, o no? No tengo dos, no tengo dos. Lo tenemos, por supuesto. A ver. Oh, lo oh, tenemos. Ah, Quiero perdón. saber qué dice. A ver, a ver, a ver, ven, a ven, un último momento. ¿Qué pasó? ¿Quién? Me ¿Sí, está escribiendo Janina Latorre. Bien. Ah. Me dice, no es el novio. Simplemente. Ah. No. Ah. Okay. Un tachón. Un sinónimo. Roger se enteró y la dejó. Tiene una, tiene una productora, hace películas y series. Pero remarquemos que no es el novio. Okay. Entonces, no, ahora ya claro, claro, claro. No es el novio, pero habría sido el tachangó en un momento. No, de no, no pero están? Con ¿con A ver, están? fue el detonante de la ruptura sentimental con Roger King, lo cual no es poco, porque ella admitió hace poco que ella quería seguir con Roger. Que fue claro, que pateó tablero. De... Bueno, ya está, lo pateó y ahora está sola. ¿Y por qué no puede bueno, tener un ¿Qué? Tachango? Ella lo seguía bancando ¿Tach? la chica. No. <risa> no. Me está diciendo, ¿Qué dice? Sí, está diciendo ¿Eh? que estuvo justamente este fin de semana con él en Miami. ¡Acabo oh. de decir! No. Oh. Perdón, Nati, lo acabo de decir. No, sí. La data está de Monte acá, sí. che. Vamos a, a escuchar el descargo de la China Suárez. A ver, sí. a ver. ¿No lo tenemos? ¿Está no, un posté? Todavía no. Ahí está. Ahí está. A ver qué tiene la China para decirnos. ¿Qué pasó, China? El posteo, Está colgado. Eh, sí. sí. Esto es parte del no es vinero, de un video. Es lo que sí, escribe. Ella, sí. sí, es parte a del historia. posteo. Ella bueno, lo, ¿y ella, qué dice el posteo? Nada, es joroa ah. con, con, con eso. A ver, ¿cuántos nombres tengo? Uno, dos, tres, díganme. Porque claro. todos los días me entero por los medios cuántos nombres estoy teniendo. Exactamente. Y <risa> pone bueno. una encuesta, modo de chiste, decir, bueno, a ver, eh, no, ahí para no que no la gente vote. Eh, ¿No les da un poco de duda de que todos los últimos trabajos de la China fueron con él? Ah, Los no. últimos. Bueno, pero, pero hay muchos documentales. Ay, ah, ah, bueno, no cara, sé, Arpía, Hay amiga. muchos documentales, querida. Sí, ¿no? Claro. ¿Ah? No, Mucha plataforma. a vos te da sospecha. A no mí me da sospecha ser... y además, Yanina cuando tira algo, no yo te recomiendo que no lo niegues. Pero la...